No, no, no, no, si, mira compadre, si ese gallo viene para acá, se los voy a cantar clarita, porque a mí no me gustan las cosas así, al tutón ni los chabullos, a mí me gusta que las cosas sean así o asá, pero no me gustan las cosas al lote, así que si ese gallo viene, va a ver que se las voy a cantar clarita, no se las voy a mandar a decir con nadie, a calzón quitado se las voy a cantar, porque a mí no, no, no me gusta que me pase por gira. Yo yo de Gil no tengo ni un pelo No me gusta que las vean Así que si ese gallo se atreve a venir Va a ver pero muy bien Va a ver muy bien Que se lo voy a bien clarita